Muy buenas amigos y amigas, bienvenidos a Toxic Game Channel, vuestro canal de toxicidad 100% natural, libre de conservantes. Vamos a dar un pequeño paseillo por este lugar tan bonito, que es de eh, Division, estamos en Washington, Division 2. Y yo por supuesto tengo mi trajecito de.. ¿eh? Me encanta. vamos a jugar un poco. Ahí, vamos a enseñar. Voy a enseñaros la ciudad. Me encanta la ciudad. Y si podemos, pues ayudamos a algún aldeano o segura. Una gente necesita apoyo. Vale, hombre, ya me están pidiendo ya ayuda. A ver, ¿dónde está.? Aquí que me voy. Petición de apoyo aceptada. O cuando pido ayuda yo no me, no, no me ayuda. Bueno, sí, a veces me ayuda. Pero la mayoría de las veces no me ayuda a nadie, ¿eh? Objetivo cerca. Hostia, a ver. ¿qué, qué, qué, ¿Qué más metido en el puto infierno, no? Estabas tú ahí pasándolo bien mal, ¿no? A ver dónde están los enemigos, carajo. gente necesita ayuda. Coño, que se está muriendo ese. Ese me muere. Ah, está. ¿Solucionado o no está solucionado? Si acaso voy a coger todo lo que pueda. Delincuente delincuente. Bien hecho, sheriff. Vamos a ver si aquí... Vale. Pues creo que he llegado al final de la, de la batalla. Porque, vamos, ¿estaba ya todo hecho o qué? Eh, hasta la próxima Que sea más largo, bueno, buen huertecito y ninguna plantica de la alegría, hay que ver, así no se puede, así no se puede reconstruir un, un país, hombre, mira, me está tocando todos los huevos, voy a tener que hacer un viaje rápido rápido. Llevamos cuatro minutos, eh, lo digo porque tampoco quiero hacer esto muy largo. Mm, vale, bueno, ya podemos ir sin problemas hasta el punto... se ve increíble, aún mucho mejor se ve, desde, bueno, evidentemente desde la televisión 4K y con la Xbox justo al lado, pero bueno, pues, que es que es una pasada, o sea, to, todos los, y como digo el Unreal uh, 5, ya sé que soy a veces un poco pesado, ¿no? Que son cosas importantes, luego, luego.. Luego la gente se sorprendió aquí.. La leche. Sí, yo también diría lo mismo. Rey en estado crítico. Tú, Rey, You don't just todo lo que nos Todavía queda alguno. yo aquí el de el de llamas. ha gustado, ¿eh? <ríe> oh. es que ¡Sí! Son especiales. ¡Toma ya! Mira qué sorpresita, obviamente. ¿Qué os parece? ¡Ay! ¡Os ha gustado, eh! ¿Os ha gustado! ¿Os ha gustado! ¡Ay! Aquí está el Vengador Tóxico repartiendo alegría. Nunca se sabe cuándo van a aparecer más. Ah, pues cuando aparezcan ya estaré yo por ahí. Bueno, perdonadme, pero es que tengo que ir a un sitio, ¿vale? Hasta luego. Y a ver si limpiáis un poquito esto. ¿eh? Está la cosa. Ver, esto, yo no entiendo por qué los coches no se pueden usar. Bien aparcados están. Otra cosa es que pero, <risa> utilizar. No, no se Unidades aliadas usar. detectadas. A ver, aliados. ¿Hay aliados? ¿Dónde están los aliados? Pojar, ¿eh? Vale. Ah, sí. Aquí lo tenemos. ¿no? Vale. Primero vamos a ver por dónde podemos entrar. Si se habla, ¿eh? por favor respeto. ¿eh? Mira, ya está bien, ya de meterse con las madres, ¿eh? ¿Quién ha dicho eso? ¿Quién ha dicho eso? Vamos, bueno, ya está bien, ¿eh? Ya de meterse aquí con las madres, ¿eh? Poca vergüenza. Las cosas más sencillas son las más difíciles de llegar a dominar. ¿Qué es lo que te pasa a ti, de tiro. Te parecemos un Pero de bueno, claro. que Te parecemos tranquilos. No los tiros. Dejarnos, tranquilos. decir, con, con tapacubos. Lo hemos conseguido. Esos Recuerda que enemigos. somos más fuertes de lo que piensan. Ahí ya está. Esos son los enemigos. Esos, esos son los enemigos. Pero seguro que ahí abajo hay más enemigos. En fin. Ya no está en tu grupo. Ah, pero había... Un gente se ha vuelto a conectar. Ah, pero había un gente en mi grupo. Ese, ese no se había dado cuenta, ¿no? Por todavía de de que yo iba ya por Pernambuco. Bueno, a ver, a ver, venga, explícame. ¿Te importaría enseñarnos cómo se hace si tienes un momento? Eh, comenzar Plástica de tiro. Esa, esta es la ambición mira que os dejo no a... tor, ahora bueno, llevamos 13 minutos voy a intentar coger una caja UHD, de esas Transmisión enemiga captada. si hay algún alma cariñativa que viene y me ayuda ¿Eh? tú tú tú que estás ahí cojones coño no sé, de verdad no me vas a ayudar Hostia, ¿qué hijo de puta yo estoy ayudando madre de dios no Por favor. ¿Qué que pedir. No, ¡Está muerto! ¡Eso es genial! Oh, no. Qué bien siento. ¿Y ya, tía, que estoy detrás tuya? Que te estoy oliendo de los, de los e. agentes. sin inconstantes vitales. Mía. De, me han dejado matar. Os juro que lo llegó a saber y ayudo al gordo a mataros a todos ustedes hijos de la gran chingada no hombre compadre no no hombre no no no no no no eso no ser, hombre no por dios qué clase de gente que inhuman eh. o sea y encima todo termina la lucha con el con el colega y, y, y va y los deja bueno pues nada nada venga señores libre hasta la próxima venga nos vamos para la casa blanca manda manda manda cojones que te vaya vaya mira con mira con aliados como ustedes mira con aliados como ustedes mejor ¿eh? como decía mi abuela con amigos como con, o mi madre la, la, la, la familia es decir, Aquí siempre tienen la frase esa de: con amigos como ese, prefiero tener enemigos. O, no, no, no. Con amigos como esos, no hace falta tener enemigos, evidentemente. Aquí, aquí que ha habido. Aquí que ha habido. Aquí ha pasado Horizon. Por aquí ha, por aquí ha pasado Aloy, ¿no? Se ha, se ha comido todo, todo, todo, todas las toda la relaciones de comida militares se la han comido, ¿no? Ay Dios, ay Dios, ay Dios, que es. Eh, ahora sí es, ahora, ahora sí es el fin del mundo. La en... JTF. La JTF. Vale. Qué bonito. No, la verdad es que.. Eh, de inicio uno que sea un mal juego no pero eh, no tiene es está in, no sé es, es, es diferente Nueva York Brooklyn también ¿vale? o sea, es diferentes edificios altos por todos lados mientras que aquí hay casas o sea aquí da gusto no solamente luchar sino que encima de todo va ¿vale? por ahí eh, haciendo un poco de turismo no es aquí ¿ves? llegas a, a donde el con el obelisco por ejemplo el obelisco creo que está un poquito más lejos de aquí mucho más lejos de los bueno, ese es el que se supone que queda en mi equipo después a vuestro en control enemigo cerca ¡Neutralizando objetivo! ¡Neutralizando objetivo! ¡Ahí, ahí! ¡Liquidándolos! cerca por el plasma. Se necesita asistencia ¡Oye! médica inmediata. ¡Hay enemigos! ¡Vas a morir! ¡No te resistas! ¿Por no? ¡Tú no vas a ninguna parte! ¡Ahí! ¡Sí! ¡A matar! ¡Tendré que resistir, no? Son cosas de perogluyo, creo yo, eh. ¿Eh? ¿Quién se no andaba a venir, gente? A ¡Acoto con la torreta! ¡La, por... la leche! Que te que la venta, eh? no me va a salvar. ¿Y ahora qué? Oh. La torreta está dañada. Y os voy a dar un regalito, mira. Mira que bonito el regalito, eh. Aquí el vengador repartiendo alegría. ¡Ole! ¡Ole, ole! ¡Uh! Pero se ha sobrevivido. Eso es.. Una máquina de son no su mano. Ni de coña. Así que nos vamos por aquí bueno ya llevamos 20 minutos amigos eh, de verdad encantado de haber hecho este gameplay loco este gameplay crazy con todos ustedes ahora perdonadme pero voy a tener que seguir con el segundo vídeo, pues que será un poco más de noticias y todo esto. Pero mira, me ha pica, es que me ha picado y ya seguramente cuando vuelva a coger la, la Xbox eh, me vaya a poner a jugar a este juego, precisamente a este juego además. Bueno, pues os dejo y hasta... Está dentro de poco vale y entonces game channel vale